Es que pasamos juntos soñando bajo el mismo cielo horas que se hicieron días y ahora dices no no puedo duda sobre esta mesa la suerte que juntos del destino quiero volver a amarte solo amame y déjame llevarte al cielo otra vez y al llegar te besaré quiero subir Que pasamos juntos Rondan siempre en mi cabeza Me quema el tenerte lejos Despierta en mí esta tristeza Quiero ser Por quien suspiras Quiero ser quien me brillo a tus días Solo amame y déjame Llevarte al cielo otra vez Y al llegar te besaré Quiero sentir piel con piel Que esto no Te besaré Quiero sentir piel a piel Que esto no va a terminar Sueño Tenerte otro amanecer